Usted está muy joven y muy bonita y cualquier persona la puede ayudar. Se me larga de aquí. Primo. <ríe> Mira, le regalo estos 20 para que le ayude. Una cosa es que usted sea mi novia, pero ya querer ser mi esposa. No, mami, bájese de esa nube. Dígame, ¿la hora qué me voy a poner a hacer? Si mi mamá era la que me daba todo. ¿Dónde voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? Sí, amiga, yo sé. Pero usted tiene que aprender a aceptar las cosas. Y tiene que ser muy fuerte. Además, para eso usted me tiene a mí. Y yo siempre la voy a apoyar. Gracias, amiga. yo la quiero mucho, Nicole. Usted siempre va a ser parte de mi familia, yo Hola, mi amor Hola ¿Y qué le pasó? Amor, yo necesito que usted me ayude por favor El señor donde mi mamá pagaba el riendo me sacó de la casa Y yo no tengo a dónde ir Ayúdeme por favor, ¿sí? Uy no Nicole o sea, Ahí si sí me la pone difícil Usted o sabe que yo vivo con mi mamá ¿Cómo me la va a llevar para allá? No me haga esto, sí mi amor Mire que usted me dijo que íbamos a estar en la buena y en la mala No, Nicole Una cosa es que usted sea mi novia Pero ya querer ser mi esposa No, mami, bájese de esa nube ¿Todo bien? Toño Vea, Nicole, más tarde la espero para que vaya por la comida, yo. No más ya sé la misma de ayer Que me dejó con la comida servida Uy, no, amiga Es que a mí me da una pena con su mamá Ir todos los días a comer allá y uno sin aportar nada. Ay, esas bobadas. Usted es parte de la familia. Además, un plato de comida no se le niega a nadie. Y mientras nosotros podamos, siempre la vamos a ayudar. vea hay otra cosa. O sé sea, por qué no de sus padrinos. Ellos tienen plata y le pueden colaborar. Dios la bendiga. Mm, padrino, es que venía a pedirle un favor. ¿Será que usted me puede ayudar mientras termino el estudio? Así sea con comida o, o posada aquí en su casa. Mm. No, la verdad me queda muy duro. Tengo muchas deudas como para ponerme a buscar obligaciones. Me voy a estos 20 para que le ayude. Gracias, padrino. Hombre de Dios, Madrina, Dios la bendiga. Madrina, ¿será que se me puede regalar la comidita hoy? Entre. Permiso. Ay, madrina, muchas gracias. ¿oyó? Estaban muy ricos esos frijoles. Bueno, un nombre de Dios. Dios la bendiga. Brian, Madrina. Dios la bendiga. ¿Y eso? Madrina, ¿será que usted me puede volver a regalar la comidita hoy? A mí me da mucha pena con usted, pero la comida está muy cara para yo andarla regalando. Usted está muy joven y muy bonita, y cualquier persona la puede ayudar. Se me larga de aquí. primo ya llama me llamo para la casa Vení, y mi amor Daniel Ve, a vos que lo que te pasa con la niña Cómo me la vas por ahí tirada Llevo años enviando plata a los Estados Unidos Para que ustedes la humillen y la traten Como si no fuera parte de la familia ¿Sabes qué? Conmigo no lo vas a contar Vamos amor. A través de la necesidad, se aprende a conocer la verdadera familia. En los momentos difíciles, pocos te brindarán apoyo, pero en momentos de riqueza, abundancia y prosperidad, todos pagarán por estar ahí. Así que no llames familia a aquellos que en dificultad decidieron no estar. Dios entregará sus peores batallas a sus mejores guerreros, y su bonificación siempre será infinita. Soy D.J. Broly, y si este video te gustó, compártelo, y no olvides comentar.